¿Será? Peperan, tienes que conocerla Peperan, Peperan, no la puedes alcanzar Chica sin igual, Peperán ¡Oh! <tose> ¡Genial! Pepe ¡Un muñeco Dieter! ¡No es! ¡Sí es! ¡Hola, Nicky! ¡Hola, Stuart! ¡Adiós, Nicky! ¡Adiós, Stuart! ¡Peperán, no es! sí es hola nicky hola stuart adiós nicky adiós stuart pepperán no es se los digo, sí es! Hola, Nikki. Hola, Stuart. Adiós, Nikki. Adiós, Stuart. Que no es. Sí, sí, es. Hola, Nikki. Hola, Stuart. Adiós, Adiós Nikki. Adiós, Stuart. Pepperan. por última vez te digo, Marilyn Manson no es Paul de los años maravillosos. Ah, uh, Nikki, ¿puedo hablarte un momento? Claro. No, uh, entendemos. Sí, claro. Bien, yo. Solo quería que supieras que no te he estado evitando. Intervengo en el torneo de autos a control remoto y no he tenido tiempo para nosotros. Lo siento. En realidad, Stuart, no me di cuenta. ¿Ah, no? No, para nada. Bueno, suerte en tu pequeña carrera. Llámame. Nicky, solo estamos diciendo que fuiste algo b -R -U -T a l con el pobre Stu? ¿De qué estás hablando? Cuando dijiste que no te habías dado cuenta de que él había estado ocupado, él quedó... bueno... Destrozado en un millón de piezas agitadas por el viento de tu indiferencia como muchas hojas muertas, Nicky. No sean tontos. Si hubiese dicho algo que lastimara a Stuart, él me lo habría dicho. Tenemos una relación muy abierta y comunicativa. En realidad, Stuart no me había dado cuenta. En realidad, Stuart no me importa nada. En realidad, Stuart prefiere estar con el lunático y esa pelirroja autoritaria antes que estar contigo. ¿Qué? ¿Qué hice? Así es. Perdido, ofendido. Yo no soy tan autoritaria. Bien, esto es lo que tienes que hacer y no digas nada. ¿Estás segura de esto? Nicky, si quieres salvar esta relación tienes que ser más como Stuart, ya sabes, adoptar más sus pasatiempos, rasgos, patrones de conducta, muy pronto la gente les dirá Sticky y Nuart. <risas> Pero no quiero que me digan… Escucha, si a Stuart le gustan estas carreras, a ti también, capis ¿A dónde vas? Creí que te quedarías aquí conmigo. ¿Estás bromeando? Si quisiera estar con un montón de locos, me pondría un casco vikingo e iría a la convención de guerreros mágicos de Narn con Milo. ¡Y no olviden! ¡Esta convención derriba el fuerte oscuro de los Narnivales! ¡Preséntense o sean un siervo ginivian. ¡Cule Cucú! ¡Cule Cucú! Ahora ve allá y rúmete a tu novio. ¡Nikki! ¿Qué haces aquí? Bueno, tal vez te causé una impresión errónea antes, te extrañé y pensé, si Stuart pasa el tiempo con los CR, también yo lo haré, y ¿dónde puedo conseguir uno de estos pequeños autos? Nicky, <risa> un corredor verdadero no va a comprar un auto de CR, consigue neumáticos, carrocería aerodinámica, motor con un, uh, mira, aquí tengo uno, fue mi primer auto, lo llamo Liona. Pasé tres largos años perfeccionando este increíble y hermoso auto. ¡Ah, ¡Leona! ¿Ah? Uh, uh. Sugiero que intercambiemos números telefónicos y que nuestros compañeros de seguridad... Servicio... Sugiero ah. que cierres la boca antes de que... Chef, déjala ir. Ah. Ah, repararé tu auto. ¿Y tú qué harás? Haré tu tarea por una semana. ¿Dos? Uh. Uh. Correcto. Ah. Mejor empezamos, Nicky. Escucha, fue tu primer intento. Ya mejorarás. Espero. ¿Por qué no practicas con mi auto? Eh, creo que sería mejor que lo hicieras en un lugar alejado de los demás. ¿Por qué no en la Antártica? <risa> ¿Y después de la pizza, golpeamos a los narnibales? Es un no... ¡Tú tenías razón! La pista me ha hecho ver un nuevo aspecto de Stuart. El aspecto que pasa horas observando al mismo auto tonto recorriendo la misma pista tonta. ¡Qué colosal desperdicio de...! ¡Ah! Trabajé todo el día, pero al fin le devolví la condición de competidora. Stuart, quiero preguntarte ¿por qué constantemente te refieres al auto como ella? Porque es muy parecida a una mujer. Es susceptible, temperamental, el menor movimiento en falso y Me ella... Me encantaría quedarme a hablar de eso, pero tengo que hacerle la tarea de matemáticas a Shelf McLean. Dos por dos es cuatro, tres por tres es una pesadilla horrible. ¿Está enfadada? No lo entiendo. Pasamos todo el día juntos. Me divertí mucho. ¿Sabes? Te contaré una historia. Cuando el paje Garsoff se enamoró de la princesa Rabin, juró convertirse en el hombre más rico de Narn vendiendo herramientas para acabar, burdas pero místicas. Garsov estaba muy ocupado pensando en que Rabin quería que fuera, digamos, rico. ¡Al grano, Milo! ¡Es un tonto que cambia por otro! Una pareja distinta debería conjuntar la armonía de dos notas diferentes pero complementarias. ¡Eso es! ¡Música! ¡Tú debes compartir su pasatiempo como ella comparte el tuyo! ¡Vamos! ¿Por qué estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra y otra ¿Te dejaron la cuenta de nuevo? Sí. ¿Qué haces? Estoy eligiendo un instrumento musical para Nikki, como dijiste. Stuart, el triángulo no es un instrumento musical. Observa. ¿Oíste eso, mamá Joe? La sopa está lista. ¡Ya observé! Este parece bueno. ¿Qué es eso? ¿Quién crees que soy, Paul McCartney? Oh. Si no se lleva su escándalo de aquí, su vida solamente será un sueño tonto. que eras tú masacrando esa canción he estado tomando lecciones de fagot para poder tocar juntos quería sorprenderte pero ¡Ah! ¡No! ¡bravo Stuart! ¡bravo! ¡eso es! ¡ah! ¡te alcancé! Cuidado, voy a pasar. Uh -huh. Oh, a un lado, Nikki. <risa> ¿Por qué no me pateas si oh. terminamos con esto? ¿Qué corazoncito? Ah, nada, corazoncito. Ah, aprender un instrumento te hace apreciar mucho más un concierto bien interpretado, ¿no lo crees, Stuart? ¿Qué haces? Nicky, el torneo es en dos días. He estado tan ocupado con las lecciones de ese tonto fagot... ¿Tonto? Tu fagot es más listo que el 90% de los grasosos caras de idiotas que se reúnen en la pista de CR. ¿Ah, sí? Pues yo prefiero a esos grasosos cara de idiotas mil veces más que cualquier sinfonía. Si sí, ya terminaron su plática, jovencitos, quisiera pasar al siguiente movimiento. ¿Stuart? ¡Ay! Este clima hace que me broten las alergias. ¡Ay! No sé cómo pasó esto. Odio los autos a control remoto y Stuart odia la música clásica. Intentaba salvar nuestra relación y terminé destruyéndola. Tal vez no necesitaba ser salvada. ¡Milo! ¡Qué profundo y poco característico de tu parte! ¿Cómo pudimos estar tan confundidos? ¡Oye! ¡Tienes el carruaje crustáceo de la princesa Delfín Serena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Milo! No. ¡Tú y Pepperan deben darse prisa o se perderán el Narnival! ¡Es cierto, Pepper! ¿Irás conmigo? ¡No! ¡Yo! ¡Claro que irá! ¡Ahora tienen que darse prisa! ¡Pero yo nunca dije que...! ¡Ay, Pepper! ¡Te va a encantar! ¡Cuando hacen la coronación de cuatro horas terminarás llorando! ¡Cola y cocú! ¡Cola ¡A ganar! Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Deberías usar un repuesto. Fui una tonta egoísta. Lo siento. Los dos fuimos tontos y egoístas. Si tuviéramos los mismos intereses, no seríamos nosotros mismos. Si yo quisiera salir conmigo mismo, podría llevar un espejo a todas partes y ahorrar mucho dinero en comida y cines. ¡Oye! Dije que yo podía pagar, pero tú siempre insististe... Mm. ¿Mm? ¡Gracias por el auto! ¡A la carga! ¿No sabía que tomaste lecciones de Fagot? No seas tonto, cualquier bruto con pulmones y labios puede oh. tocar este... Oh. Tranquila, corazoncito, no estoy molesto contigo. Pepperan, por otro lado, casi consigue separarnos y la dejamos ir sin castigo. Bueno, no totalmente. Te amo, Princesa Raby. ¡Bella Raby! Juntos reinaremos en Arn. ¿Lo ves, Pepper? ¿No te parece genial? Tócame y meteré una herramienta de cavar tosca pero mística por tu nariz. ¡Culeco! Coco!